Por eso lo he programado para que busque señales de vida, recoja muestras y vuelva directamente aquí cuando haya terminado. ¡Aún ¡Oh, no! Oh. Los huevos sin fertilizar son listos para implantar en la cazurra de alquiler. Oh. Es el ADN artificial de una nanomáquina. Oh. ¿Para cuándo esperas su llegada? Lo único que sé con seguridad es que al final volverá. Oh. En una palabra. Está embarazado ¿Le han hecho un bombo? Se lo dirán cuando despierte, ¿verdad? Quizá en el tercer trimestre Vuestro nuevo seguro médico será un poco menos robusto que el antiguo Cuanto menos? Pasan consulta en un restaurante italiano Necesito ver a un médico o al menos a un camarero ahora mismo No se mueva, yo produciré una onda de sonido y Juan dibujará la imagen creada por el eco ¿Qué tengo dentro? Oh, ¡Santísima Madonna! ¿No cree que está exagerando un poco? ¡Y ahora, para dar paso al nuevo capítulo, ¡cantad todos juntos! I'm <laughs> sorry. <laughs> Gilbert. El parto Me está diciendo que esto es lo que tengo dentro oh, El ultrasonido nunca miente esto no es ultrasonido. El pinche ha pintado un bodegón mientras usted hacía ruidos raros en mi tripa. Si no me es satisfecho, lo puedo descontar de la factura. Eh, voy a hablar con el encargado. Lo siento, pero no puedo creer que mi bebé sea un frutero. Y un delicado y estiloso mantel. Quiero una segunda opinión. ¿Qué tal un paisaje costero con el sol reflejándose en el agua? ¡Belísimo! Quiero ver a un médico de verdad. El seguro médico no cubre eso, ma... Y Yo puedo ofrecerle la pimienta molida que mantengo a temperatura corporal bajo el mío sobaco. Genial. Tengo un bebé no identificado dentro de mí y mi seguro médico no incluye atención médica. Quizá deberías vender tu historia a las revistas. Jamás caería tan bajo. Aquí hay una mujer que dio a luz a 25 niños, cada uno del tamaño de un cacahuete Le han dado un millón de dólares Y una caja de puros para que la use de cuna No necesito su dinero, todavía tengo mi trabajo y mis ahorros Por ahora Vaya, así que voy a ser tío A no ser que sea niña, entonces seré tía. ¿No deberías estar nadando en las alcantarillas o algo así? Me he tomado un atajo o sea, que básicamente eres una mujer embarazada. Espero que no me traten de forma diferente. ¿Te importaría comprar tú el pastel para la fiesta de cumpleaños de Ashok? No, no me importa. Ahora disfruto comprando pasteles, pero a lo que iba, no quiero que me traten de forma distinta. Ah, por favor, eso jamás. ¿Te importaría organizar la próxima reunión fuera de la oficina? Acepto, pero solo porque quiero que salga bien. Esa es la razón por la que Ali siempre lo hace. <risa> Pringas. Creo que deberíamos hablar de mi permiso de maternidad. Nunca te he hablado de la mujer que tuvo 25 niños, cada uno del tamaño de un cacahuete. La despedí antes de que pariera. No puede despedir a alguien solo porque esté embarazado. Eso es ilegal. Pero fue solo por razones de seguridad. Tenía miedo de que se pusiera de parto aquí y esos bebés comenzaran a salir disparados como si fueran perdigones. ¡Eso es discriminación! ¡Que no se te suban las bragotas a la cabeza, Dilberta! Aún falta un mes para que tu informe de rendimiento sea un desastre y te despida. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo mantendré al bebé? Haberlo pensado antes de convertirte en una aberración de la naturaleza. Mi trabajo no se verá afectado por este embarazo. Nadie sabrá nada de esto a no ser que usted lo cuente. Guardaré el secreto. <risa> Es como contener un estornudo, me saldrá una hernia. Se lo puedo decir a una persona, solo a una. Bueno, si le resulta tan duro, supongo que por una persona no pasará nada. ¿Qué? ¿Jadil ¿Has visto las nuevas tazas de café? Dilber está preñado. Bueno, no está bien escrito, pero todos sabemos lo que quiere decir. Si pares a una horrorosa criatura marciana, ¿le llamarás Wally? ¿Por qué quieres que un bicho horrible se llame como tú? Algún día quiero poner la tele y escuchar. Wally destruye una pequeña ciudad. La Guardia Nacional se ve impotente. Si es una monstruita, llámala Alice No es ningún monstruo Es un marciano, o una vaca, o un robot, o un paleto, o un ingeniero Cualquiera de esos podría destruir una ciudad La vaca no Si la vaca fuera medio marciana, sí bueno, si expulsase fuego por la nariz, a lo mejor ¡No digáis esas cosas de mi bebé! Por favor, dejadme solo Está bien, además tengo que organizar la próxima reunión ah, no, no. De hecho, nuestro jefe, Pelos de Punta, me ha pedido que lo haga yo este año ¿Te estás metiendo en mi terreno? Pelea de gatas, apuesto por la de Rosa No vamos a pegarnos Vamos a colaborar y a apoyarnos como hermanas en este bastión de testosterona Sí, es verdad, eso Bonito vestido, Dilbert. Me encanta lo que haces con tu pelo, Alice. Broja. Pendón. ¿Me estás diciendo que la empresa no concede bajas por maternidad? Bueno, pensamos que esos permisos fomentan que las parejas no casadas procreen. Eso es absurdo. <risa> ¿Así? Mucha gente se muere de vieja solo para cobrar el seguro de vida. Explica eso. ¿Ese es su argumento? Si ni siquiera tiene sentido. Hierba excitante. Te ofrecería, pero soy un egoísta. No me extraña que esté chalado. Esa porquería le pudrirá el cerebro. Sí, Dilbert, y aunque me encanta resolver los problemas de los empleados me gusta más hacer este ruido. ¿Me está diciendo que no me va a dar la baja por maternidad? Perdona mientras corro un poco sin ninguna razón. Si sueltas al mutante durante el descanso del café, no te recortaré la paga. Casting para televisión. Tengo oportunidades. Bueno, ¿cuál es vuestra historia? Atención. Necesito que alguien se pase por un cuadra sexual enfadado para el programa de las dos. Tú al estudio triple F. Vale, ahora dos primos que estén pensando en casarse. Estudio C. Y por último, hombres muy grandes que parecen mujeres y que salen con mujeres pequeñas que parecen hombres, pero son usadas como bolsos de mano. Eso es todo por hoy. Uh, perdone, yo estoy embarazado. El hospital está una calle más allá. No, quiero decir que yo sería un buen tema para el programa. La gente tiene niños todo el rato. ¿Qué tienes de especial? Soy un hombre. No es suficiente. ¿Hay algo más? Uh, el bebé podría ser un marciano, un robot, una vaca, un paleto o un ingeniero. De eso no sobra. ¿Piensan tus amigos que viste sexy? Uh, nadie me ha dicho nada. Si tu madre te quita el novio, llámame. Agente editorial. Puede ayudarme a publicar un libro sobre mi embarazo. Necesito el dinero. ¿Está dispuesta a llevar un micrófono oculto para incriminar a sus amigos? Mi único amigo es Doc Baird. Doc Bird es amigo tuyo ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Le conoce? Trabajamos juntos durante el escándalo del Watergate Cuando su nombre en clave era Garganta Profunda Pero no le digas que te lo he contado Sobre mi libro... Te ayudaré Pero antes hay que darle bombo al asunto ¿Darle bombo? Sí, tú tienes una pequeña historia Y hay que convertirla en una gran historia ¿Y cómo haremos eso? Oh, sígueme Corporación de Invención de Noticias. Solo es noticia si nosotros la hemos inventado. Nos gustaría ver al señor B. No admite visitas. Somos amigos de Doc Bear. Adelante. ¿Qué tipo de campañas se pueden permitir? Empezaremos con la clásica historia, Germen. Tú te quedas con un 10%. Me parece bien. ¿Qué es una historia, Germen? Me disculpo en su nombre. Se acaba de caer de un quinto. Una historia, Germen, es una historia que una vez plantada crecerá hasta convertirse en un fenómeno mediático. Luego ese fenómeno mediático reemplazará a la historia original y se convertirá en algo mucho más grande. Así es como creamos las noticias. Pero mi historia es real. Soy un hombre embarazado que no sabe quiénes son los padres genéticos de su bebé. Eso es noticia. No, es solo un hecho fascinante. No es noticia hasta que nosotros digamos que lo es. ¿Entonces le damos bombo? Y devolvemos la conexión al estudio. Vale. Tenemos a un hombre embarazado. Padres genéticos desconocidos. Quiero una campaña de saturación. Vamos a por todas esta noche en primera línea el caso de un hombre embarazado ¿Quiénes pueden ser los padres genéticos los marcianos, unos paletos unos robots, unas vacas o varios ingenieros esta noche les mostraremos a este curioso hombre en una historia que hemos llamado a saber lo que se cuece ahí dentro y ya habrán oído hablar de este tío bueno, es una especie de tío raro y se supone que además es madre de alquiler de un bebé marciano, robot, ingeniero, paleto, vaca ¡Uh! Según parece, Michael Jackson ya ha pedido tres. Parte vaca, parte ingeniero. ¿Creen que se pasará las noches navegando por Internet y ordenándose a sí mismo? ¡Eh! ¡Ahí está! Ahí está. Sí, señor. en paz! en paz! ¡Por favor! Muy convincente. ¿Quién es Dilber y cómo acogerán su vecinos a un marciano en el vecindario? Los americanos se preguntan qué es Gilbert. ¿Qué está pasando? Tú siéntate. Y ponte esto. Dilbert, ¿puede un bebé marciano querer? Pero si ya me está haciendo las preguntas, se ha cambiado. Así es como más. se hace. Luego grabarán tu parte. Y esto trae a colación la pregunta obvia. ¿Qué sientes sobre la próxima y crucial batalla legal por la custodia del feto? ¿Batalla legal? No hay ninguna batalla legal. Mañana la habrá. No se pierdan el programa de mañana donde cubriremos paso a paso la batalla del siglo por la custodia del feto en un reportaje que llamamos El caso del feto fantástico. Ya estoy pensando en el casting para la miniserie. No sé si me puedes oír. Los estudios no han sido concluyentes. Desgraciadamente eres el único con el que puedo hablar. No te lo tomes a mal, pero... No me importaría perder tu custodia. No estoy lo que se dice preparado para ser padre. Preferiría que crecieras en un buen hogar con padres de verdad, pero si le dan la custodia a la persona equivocada, y de esas hay muchas, haré todo lo posible para protegerte, pequeñín. Si estás de acuerdo, da dos patadas. Si no estás de acuerdo, da solo una. Uy. Uy. <risa> si quieren votar desde sus casas sobre quién debería tener la custodia del feto misterioso, llamen al 900-555-1234. La llamada cuesta cuatro dólares. El dinero recaudado se donará a alguien, pero no pidan el recibo. Espero que esto no se convierta en un circo. En pie para recibir al honorable juez... ¡Steve Austin Piedra Fría! Cuando piedra fría es juez? Ambas partes renunciaron al derecho de tener un juez normal. ¿Nosotros también? Los adolescentes le adoran. Esto se retransmitirá por todas las cadenas. ¿Y qué pasa con la justicia? No funcionó en los estudios de mercado. Genial. El juez Austin pide orden en la sala. Vamos a comenzar con los alegatos en el caso de custodia de Dilber... ...versus los marcianos, los robots, las vacas, los paletos... ...un billonario y 17 ingenieros. Señoría, mis clientes piden la custodia del bebé que está en el útero de Dilber. O en su estómago, o en su colon, o donde sea. Creen que pueden darle una vida mucho más familiar. ¿Quieren criar el bebé todos juntos? ...forman una unidad familiar muy completa. Por un lado, nunca le faltará el Luego tenemos la tecnología de los marcianos para luchar contra las enfermedades. Además está el dinero del billonario. Los robots para desempeñar las tareas domésticas... ...y los paletos para... ...para... Eh. Si tiene problemas con los mapaches, los mataremos y le haremos un guiso. Exacto, y los 17 ingenieros para explicarle cosas a pesar de que insistan que le importa un comino. Si me permite hacer un comentario a este, yo... <risa> Todo eso tiene su lógica. Bueno, empecemos a sacar los trapos sucios. ¿Es cierto que ustedes destruyeron el planeta Nepular 5, un mundo habitado completamente por ositos de peluche? A veces, en las reuniones, Dilbert cogía a Sock, el pringao de prácticas, y le sacudía a lo bestia. Entonces admite que usted rumia. Solo digo que cuando pedíamos dinero para comprar una tarjeta de cumpleaños para alguien, el sobre siempre pesaba menos después de que lo tuviera Dilbert. Eh, ya he oído bastante. Estoy preparado para darle la custodia a los... ¡Pero espere! Los... No he tenido oportunidad de hablar en mi favor. Tenemos dos minutos más, Piedra Fría. Tienes dos minutos. Pondré en marcha el plan B. Al principio sentía que yo no era más que el envoltorio del feto que llevaba dentro de mí Pero con el tiempo fui desarrollando sentimientos hacia el bebé Al principio no los entendía, pero ahora sé que esos sentimientos son amor de madre Mi único objetivo es hacerlo mejor para este bebé Puede que eso signifique no criarlo yo mismo Pero jamás, jamás se lo entregaré a esos Ellos no quieren al bebé Piden su custodia por motivos egoístas. Decida lo que decida, juez Piedra Fría. Por favor, use su sabiduría y compasión para...